contactando mucha gente por Linkedin o por mail y crees que tu estrategia no, no está siendo del todo exitosa? Bueno, no te preocupes, mucha gente pasó por ahí, te quiero compartir la experiencia de Juan Pablo Villani, quien él desarrolló una metodología para contactar y generar reuniones a través de Linkedin, pero sobre todo, ¿qué lo llevó hacia ello? Espero que bueno, te sientas identificado y ojalá este video te inspire a cambiar el proceso. ¿Cómo surge la metodología? Eh, en primer lugar, la metodología surge, o que la que empiezo a implementar, surge eh, ante la molestia de generar llamadas telefónicas. No hay cosa que me moleste más, me molestaba más, que especialmente en pedido ya, hacer llamadas telefónicas en frío a potenciales clientes que, que estaban ahí, no estaban ni ahí con lo que yo les quería vender, y la verdad me molestaba un montón. Con lo cual dije, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para dar este salto? Para dar el salto de, de que me deje de molestar hacer llamadas. En realidad nunca lo pude hacer y así que dije, bueno, quiero hacerlo por mail. Ahora, cuando lo hacía por mail, también era muy malo haciendo follow up. Muy malo, muy malo. Me salía mal, por más que me en un CRM, me cansaba, me, me agotaba tener que hacer un follow up después del cuarto o tercer mail. Eh, ya no me respondió, no me respondió, no quiere que le responda, ya está. Me, me generaba una sensación molesta tener que hacerlo. Y ahora, motivado a eso, empecé a tratar de generar un modelo más, más claro, más automático, y en eso eh, empecé, en esto ¿no? de mandar mails, dije, bueno, voy a empezar a mandar mails, a ver si me responden, si consigo respuesta. Eh, pero me pasaba esto, ya mandaba tres mails, ya mandar tres mails es un montón, o sea, si no me responden, no le interesa. ¿no? Esto, si bien es obvio lo que quizás voy a decir ahora, eh, yo lo que quiero hacer es, ¿se puede hacer una pregunta rápida, Andri? Que es... Eh, ¿En qué número de mail creen ustedes que las personas, en general, más recibo respuestas? ¿En qué número de mail? ¿En qué secuencia del mail? Yo empiezo a mandar secuencias, hoy por hoy mando secuencias casi infinitas de mails. ¿En qué número de mail se creen ustedes cree la mayoría eh, que yo recibo respuestas? Si quieren, directamente manden respuesta, al comentario, ¿no? Que manden... en el mail. Acá dice Carlos, 5 por ¿no? persona. 10, Axel, 5, mail. tenemos varios, 7, primero, bueno ahí, <ríe> creo que nadie consigue todavía, creo que nadie dijo, va desde 1 hasta 10 ah, Me ahora. gusta, me gusta, claro, 5 ¿Eh? ser, sí, yo estoy mandando 5 mails, claro. eh, ¿en qué mails de quién más recibo respuesta? Sí. Ahí va, tres. Muy uno. Bien. bueno, ahí fueron okay. varios, ¿no? Algunos, claro. Uno que dijo, nosotros recibimos en el segundo y en el último. Cinco, cuatro y sí. vi un video. No, sí, no sí. te cuatro y sí. vi un video, pero. Te, te diría que sin pero haber bueno. hecho un cálculo, te diría que el 80% dice entre el primer. Perdón, 60% entre el primer y tercer mail. Y un 20% más en claro. el cuarto quinto y el resto más arriba, tío. Sí. Total, bueno. Un poquito lo que, lo, lo que vengo a decir, ya lo vienen diciendo muchísimos de ustedes. El primer mail no lo responde nadie, en general lo responde muy poca gente. Eh, la mayoría de las respuestas la tuve en el cuarto y en el quinto mail en general. Eh, o en el sexto, cuando retomo eh, una secuencia, yo trato de mandar hasta cinco mails y después... De, dependiendo, voy, si espero un mes, dos meses o tres meses, dependiendo de la dinámica o la estrategia, eh, y después vuelvo a retomar eh, los mails, en el caso de sola, cuando no hablo solamente de mails. Después también a veces hago trabajos híbridos o combinados entre mensajes por mail, mails digo, y mensajes por Linkedin. Va a depender el target y, y el tipo de negocio y el tipo de persona que yo apunto. Eh, pero sí, la verdad es que yo en ese momento, cuando empecé con este proceso, pensé que ya tres mails era suficiente, hasta que me encontré, me topé con una frase de estas, ¿viste? ¿sí? Estas cosas que se, se suben por LinkedIn y les pones like o, o no le pones like pero las ves y, y decís che, eh, sí, está bueno, está interesante. Y al final dije, claro, la pucha, no me pasa solo a mí. Eh, y esta era una estadística real, 48 de las personas... 48% de los vendedores eh, nunca hacen un follow-up, 25% solamente eh, hacen segundo, dos follow-ups, 12% tres follow-ups, 10%. Yo no sé si es real o no es real esto. Pero ahí me generó un chip en la cabeza que me dijo si el 2% de la venta recién se hace el primer, el primer, con, con un contacto, el 3% con, con dos contactos, el, eh, el 5% de la venta se hace en el tercero y en el 10% en, en el cuarto y recién el 80% necesita más de cuatro contactos entonces tengo que mandar más mails. <ríe> Eso, si quieren, fue como el, el, la premisa fundamental con la cual el arranqué eh, diciendo, acá tengo que empezar a mandar mails. Y la verdad es que después terminé sorprendido por eh, la tasa de respuestas que se logra cuando empezás a mandar más mails o mandar más mensajes y vas mejorando y afinando la forma de escribir y la forma de transmitir el mensaje que genera la conversión y que genera la, la, la, la atracción.